Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. Obviamente, vos tenés que creer en vos mismo, vos mismo, vos mismo. No quiero ni pensar. Ni pensarlo, ¿eh? Por favor. Hoy tenemos la lección número 10. Yes. Y esto tiene que ver con algo muy simple que es conectar con la Naturaleza. Esa conexión nos va a traer, nos va a dar un cable a tierra que, que nos va a hacer recargar las pilas para seguir, para tener nuevas ideas, nuevos proyectos, eh, para hacer, para tomar más decisiones, hacer cambios que lo pensábamos, en fin, eh, oxigenar, tenés que reoxigenar, salir a la afuera de la naturaleza, reoxigenar para no olvidar tus raíces, tus, tus valores. Eh, la naturaleza es una conectora perfecta. Eh, sin ella es como que intentamos ser como robotitos, ¿no? Lo sentimos, ¿no? todo está bien todo el tiempo y, y no profundizamos. En ese camino estamos hoy, siglo XXI, con un sinfín de oportunidades tecnológicas. Pero por favor no olvidemos el hecho de, de verdad, de ir a la naturaleza. Primero porque hay que cuidarla. Segundo porque es parte de nuestro respirar, de, de nuestra vida. Y tercero porque la naturaleza es sabia. Es, es algo increíble, le debemos todo ella siempre me emociona hablar de, de ella pero es pensar dos minutos mirando el mar frente a la inmensidad del océano es algo increíble abrazar un árbol mirar una flor, mirar una abejita una paloma en medio de la ciudad no sé, tantas cosas es maravillosa. Así que, el punto número 10, sin lugar a dudas, es mi favorito. Y tiene que ver con conectar con la naturaleza, porque eso también va a ayudar a tu autoestima. Y te va a hacer súper bien. Así que ponelo en práctica, después me contás, desde ya... Abajo en la cajita de información tenés todos los contactos a mi web, a mis redes sociales. Estemos comunicados, comunicadas, comunicadas. Y le das clic a la campanita y no te perdes ninguno de estos videos. ¿Cómo te lo vas a perder? ¿Cómo así? Te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Bye.